La mayoría de la gente no tiene tiempo. La mayoría de la gente tiene problemas de salud. La mayoría de la gente tiene deudas. Y las personas se preguntan, ¿cuál es el problema? El problema es que la escuela tradicional no habla de sueños. La escuela tradicional da sueño. El problema es que el 56% de los jóvenes de 21, 28 años que se graduaron el año pasado de las universidades está desempleado. El problema es que las tasas de desempleo en Colombia son las más altas de Latinoamérica, solamente superadas por Venezuela. Ese es el problema. Este, de Venezuela, un, tuve que tomar esa decisión así porque el, la inflación terrible y, bueno, el dinero no alcanzaba, no alcanzaba para, unos, para sustentarse. Gracias a Dios que, bueno, tengo un solo hijo, que no son más porque si no fuera más difícil. Y, este... El, entonces no alcanzaba y tuve que tomar esa decisión. Yo me vine primero y a los tres meses fue que lo pude traer a él. Me enteré del programa Emprende kit por las página de Facebook. Eh, vi allí una imagen que me llamó mucho la atención de libertarios, cultivarte emprendedores. Y había un niño... Este, un niño que me llamó mucho la atención, yo dije, wow, ¿qué será esto? Bueno, leí el contenido y este, yo dije, ay, qué bueno, qué buenas estas oportun oportunidades que le brindan a los niños. Mi sueño es ser futbolista o médico anestesiólogo. Mi emprendimiento es de las ayacas. Eso es un plato típico de Venezuela. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Carreño González, Voy a realizar las ayacas, que es un plato típico de Venezuela. Ahora procedemos a picar la cebolla. El siguiente paso es amasar la harina. Dos tazas de agua para un paquete de harina de maíz amarillo. Yo en un día vendo, si está la venta buena, como 15 ayacas. Buenas tardes vecina. Desea yacas a tres mil pesos. A la orden. Hasta luego, vecina. Emprende kick. Es una oportunidad para que uno se dé cuenta de cómo piensan los pobres y darse cuenta de que todo eso es verdad y todo eso le puede ayudar a uno para la vida real. La solución es formar niños felices y el 50% de la felicidad es formar el talento de las personas. ¿Cuál es la estrategia? Escogimos los mejores libros de emprendimiento a nivel mundial y eso lo transformamos en estructuras con una pedagogía especial que se llama pedagogía conceptual. Esas estructuras las transformamos en historietas y esas historietas las convertimos en juegos de educación experiencial para que los niños vivieran el emprendimiento desde la vida real. Así como nuestros indígenas imaginaron cosas gigantescas, esperamos que los niños con este conocimiento también hagan de sus sueños cosas gigantescas. Pues... Yo comencé a, empre a emprender galletas porque llevaba un curso de repostería con mi abuelita. Buen día, mi nombre es Carolina López y hoy estoy en compañía con mi abuelita que me va a ayudar a elaborar mi el producto que son galletas caseras. Eh, lo más sorprendente es que ella eh, siempre ha tenido actitudes de ser muy tímida y de no hablar con facilidad en público. No lo ha superado del todo, pero poco a poco lo ha venido superando. Eh, ya ofrece sus productos, toma interés en hacerlo, en hacer su meta semanal y, y llevar su propósito como el profesor le ha colocado en clase. Después de este proceso yo la veo a ella como con su gran empresa pues porque igual nosotros hemos tomado esto como algo muy familiar porque mi hijo mayor también ha estado como metido en el cuento y él también elabora los productos que ella elabora y nosotros como familia tratamos de, de llevar este proyecto a cabo porque mi esposo le ayuda a distribuir sus productos en la empresa donde él trabaja. Entonces es como algo de familia porque todos estamos como pendientes del proceso y pues a futuro pues pensaría yo que si se llevara a cabo una empresa y poder generar nosotros nuestros propios activos, sería genial porque pues estamos como todos metidos en el mismo cuento Siento que es muy pertinente que estemos en este espacio, en este barrio, en este sector, Manablanca, porque también se empieza a generar ese impacto en el sector, en la comunidad. Que la gente se dé cuenta que aquí los chicos están generando ideas de negocio, están generando, están aprendiendo acerca del dinero, del manejo del dinero, bueno, como de todas estas herramientas que Libertarios y que Emprende Kids les ha dado para, como lo decía antes, de alguna manera transformar sus realidades. Y esto se llama Conejo mori Pistola, ¿cómo funciona? Entonces, ¿esto es Conejo? Sí. El que, por uno solo que se equivoque, el punto es para el otro equipo. Esta es una parte de uno de los retos que nosotros desarrollamos donde queremos desarrollar el concepto de ganar ganar. Primero los enfrentamos a un juego donde compiten entre ellos. Luego llamamos a los líderes, les decimos la siguiente actividad es diferente y planteamos un reto que hemos denominado cero absoluto, donde solamente es posible ganar si ellos se unen no como dos equipos sino como un solo equipo. Este equipo tiene cero puntos. ¡Eh! concepto que tratamos de desarrollar es que solamente es posible hacer negocios si le generas valor a otra persona, por eso tienes que ser buena persona, por eso tienes que generar relaciones de valor, por eso esto que vimos acá se aplica al mundo de los negocios a través de un juego. Bueno, eh, siento que Emprende Kids les da muchas herramientas a los chicos en términos de, pues digamos, de la comunicación, porque pues ellos aprenden a comunicarse de manera diferente, no solamente con sus grupos, con su grupo de amigos, sino con sus familiares, con las personas que son, digamos, eh, los sujetos de. de o posibles compradores de sus productos, entonces les da herramientas desde lo comunicativo y pues obviamente también hay muchos componentes desde eh, dejar la timidez, digamos desde lo emocional, desde dejar la timidez, desde eh, bueno yo soy capaz de reconocer sus habilidades, bueno yo soy capaz de vender, yo soy capaz de decirle a una persona, yo soy capaz de hacer tal cosa, entonces siento que eso también es un aporte bastante positivo. Que gracias porque esa es una experiencia muy bonita de Aprender todas esas cosas para, para uno poder emprender y, y no quedarse estancado como los pobres. Empasamos nuestras galletas en bolsita para su distribución. Muchas gracias. Agradecer a Fundación Bolívar de Vivienda por haber mandado este plan piloto acá a Facatativa, porque acá en Cultivarte. Eh, existen muchas necesidades de algunos chicos que no tienen un acompañamiento de sus familias y el único recurso que ellos tienen es asistir a Cultivarte y desde, la, desde el programa que ustedes envían eh, puede ser un legado que nosotros podemos dejar por parte de ustedes y por parte del profesor de emprendimiento a decirle a los chicos hey eh, vamos a cambiar su situación de vida desde un emprendimiento que genere salir de esta situación y de esta problemática que día a día se presenta y verlos desde sus aspectos culturales, desde sus fortalezas, desde sus habilidades en teatro y cosas así que se trabajan acá en los programas de Cultivarte y decirles muchas gracias porque queremos sacar de esos muchachos eh, algo muy bueno para que ellos salgan de la problemática que a diario se vive en este sector. No eh, estoy vendiendo las mejores galletas de a 800 pesos. ¿Cuántos te quieren llevar? Para que ellos en vez de estar en el en la calle eh, pensando en si consumo o no consumo, estar pensando en que por las actividades que yo voy a llevar a cabo, voy a emprender con un grupo de compañeros que mi familia no está presente en estas situaciones, pero que gracias a Fundación Bolívar de Vivienda y por medio de este programa de Emprende Kids, ellos pueden decir, hey, aquí estamos y queremos cambiar nuestra situación de vida para cambiar lo negativo, y volverlo positivo. El futuro es Emprende Kids. El futuro es escalar montañas y tocar el cielo con las manos. El futuro es poder formar a 500.000 niños para que jalonen la riqueza de la nación a partir de la educación. El futuro es desarrollar el talento y la creatividad de esos 500.000 niños en los próximos 5 años. El futuro es libertad.